José Tomás Pérez hoy habla de por qué perdió el PLD y cita dos causas fundamentales. Se han desatado los, se han desatado los demonios porque ya muchos PLDistas comienzan a cuestionar. José Tomás Pérez dice que el PLD perdió por el modelo, primero por la división que se produjo en el PLD y por el modelo de partido. Que ese partido se desconectó de la sociedad. José Luz dice que el PLD cometió muchos errores graves. Y en cierto modo, lo, lo que dice José Luz lo llegué yo a decir en este programa. José Luz dice, oye, ¿cómo tú le vas a presentar un partido que quiere seguir en el poder? ¿Cómo tú le vas a presentar y que a Temito que montar de presidente, un hombre que está acusado? O sea, estos tipos se les fue la mano eh, y un grupo de dirigentes que estaban desfasados cuando tú observabas a esos muchachitos del PRM como Paliza, como Farid de Raful oye, se veía una diferencia, se veía un cambio en términos de personas, buena tarde buena bueno, no se escuchó nada entonces, este, fueron muchos los errores, no solamente dije que, que el partido se desligó, eh, eh, eh, esa actuación perversa de Danilo Medina desde el gobierno, de querer mantenerse a como diera lugar, de querer modificar la constitución. Eso no lo había hecho ningún presidente, señores. Querer modificar para quedarse en el poder dos veces en menos de cuatro años la constitución. Y ese estado de corrupción generalizado que hubo en el país, ese estado de impunidad donde las instituciones no funcionaban, secuestro de la justicia, una cámara de cuentas inoperante para tapar todo lo mal hecho de los funcionarios y las instituciones, una Contraloría General de la República inoperante, un Congreso que se convirtió en una vergüenza. O sea que no es solamente de que esos dos casos, como dice José Tomás Pérez, que llevaron a la derrota al PLD, hubo muchos factores que muchos de ellos, desde aquí, desde este programa, nosotros lo anabolábamos y alertábamos y nos constituimos en permanentes combatiente de esas cosas malas que se estaban dando en el PLD. O sea que nada más no era eso, entonces ellos, el poder lo emborrachó. El Poder lo emborrachó. Buenas tardes. buena si tarde. Sí, adelante. Omai. Bueno. Mira, una queja que te tengo respecto al sector de los jardines, con la, con la que recogió la basura, que los manos recoger la basura, y nada más recogen en un solo lado, y esto es grandísimo para acá. Y duran un mes y no, vuel no vuelve a recoger las que hay, ¿no? En los jardines. Bueno, ellos... Ellos están viendo el programa y esa denuncia le llegó directo. Que en los jardines dura hasta un mes que no recogen la basura. Así mismo es. Bueno, pues ahí está la denuncia. Oye, oye, subieron y nada más cogieron una parte y no volvieron. Ok, ahí está, en los jardines, eso sí. Entonces, déjenme decirle, Aridio Vázquez, periodista de La Vega, que conocí cuando vivía en La Vega y que hoy es diputado. Del PLD Aridio tenía un programa de radio A las 11 de la mañana En aquellos años Que era muy Muy escuchado Bueno, eh, son de los periodistas Que se convierten en ídolos en los pueblos Y llegan a un nivel De, de popularidad Que ganan, mira, ganó esa diputación Y Aridio dijo Que el 80% De la cúpula del PLD debe de renunciar Temito Clementa, le contestó Buenas tardes Buenas Sí, buenas Tomás Tomás, ya vuelvo aquí de la peña Adelante la peña Pero óyeme ¿Cómo tú no Tú, tú eres un hombre inteligente? ¿Cómo te, tú no te vas a dar cuenta Por qué fue el fracaso del PLD? Hermano, yo bueno, no estoy diciendo. Hermano, fe, yo ¿sí? no estoy diciendo yo Usted me viene con una locura De la tanta locura ¿Qué coño es un hombre inteligente? ¿Qué coño me va a decir? Yo estoy analizando eh. Yo no estoy galloqueando aquí Qué maldita locura todos los días aparece un loco en, en, en estos interactivos. Entonces, sí, este, porque yo estoy analizando lo diferente. ¿Por qué yo no me doy cuenta? Pero no estamos analizando eso. Entonces, Aridio Vázquez, Reyes, le, le planteó, y es verdad, tú te imaginas que ahí hay dirigente desfasado. Un comité político que no se renueva, que tiene, qué sé yo, cuántos años con euclide Gutiérrez Félix, con Francisco Javier, con Monchifal. O sea, son gente que ya la cara de ellos hiede, son gente que la cara de ellos hiede. Se, o sea, cuando el pueblo veía esa cara, el pueblo, mira, rechazaba como repelente. Porque eran personas que... Buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Sí. Omar, si el PLD, una comparación se viene de usted, usted es un profeta. Todo lo que usted ha dicho ahí ha salido racorra. Así que mismo. nadie es? diga ni una cosa ni la otra. Si todo lo que usted ha dicho ahí ha salido racorra, por eso es que yo lo veo a usted. Gracias, hermano. Gracias. Bueno, eh, yo... Y miren, miren... Que los peledeístas, hay que decirlo, era un laboratorio, pero llega un momento, un laboratorio de hacer política, un laboratorio de inteligencia, pero oigan lo que es la política, porque la política no es una cosa así como la gente cree. Ya ese laboratorio, por esos mismos fenómenos que estoy analizando, ya no daba para nada, ya no le valía nada, ya la inteligencia no eh, eh, eh, bastaba, porque ya... El pueblo se había hartado de ellos. Miren lo difícil que es la política. Los fenómenos. La política tiene muchas cosas inexplicables. Y yo lo decía ayer que debe hablar de eso hoy. Felipe Bautista. Felipe Bautista es un hombre que ustedes han visto todas las acusaciones que le han hecho de robo. Y que ha aumentado la riqueza. Un hombre que. Pero ese ha ganado tres elecciones todas con el 60%. O sea, ese es un fenómeno que no es para analizarlo como gallo loco. Y por simpatía y por fanatismo. Ese es un fenómeno de analizarlo. Porque cualquiera me dirá. Ah, los cuartos. Pero los otros tiraron cuatro y pedieron. Amable Ariticatro tiró cuatro y pedió. Julio César Valentín en Santiago tiró cuarto y pedió. Winton Guerrero en Baní tiró cuarto y pedió. Cristina Lizardo, que el hermano de ella, es el administrador general del Banco de Reserva, Simón Lizardo, en Santo Domingo Este, tiró cuarto y pedió. Charlie Mariotti en Monte Plata, tiró cuarto y pedió. O sea que... No me pueden venir. Ah, no, el fenómeno de los cuatro. Son fenómenos que hay que estudiarlo a profundidad. No con gallo loquismo. Eh, eh, a, a, a, a actuar a la ligera. Eso es un fenómeno. Miren este fenómeno. Miren este fenómeno de dos hermanos. que Eso, eso no se había visto nunca. Eso no se había visto nunca. Dos hermanos que ganaron. Eh, dos diputaciones. Eso no se había visto nunca en el país. Dos diputaciones en una provincia, por primera vez se ve esto, mírenlo aquí, del PRM en Puerto Plata, miren, miren, uno es médico y otro ingeniero, nunca, para que ustedes vean, miren lo que hay, Puerto Plata, la historia de dos hermanos electos diputados por una misma provincia, oigan esto, los dos son hermanos y los dos ganaron sus diputaciones, en La Vega, la esposa del de señor Miguel López, que el PLD le hizo un allanamiento, el gobierno eh, de narcotráfico, le confiscó una serie de... Y esa mujer ganó la, la segunda más votada. O sea, hay fenómenos que, que uno... Eh, eh, eh. Buenas tardes. Buena, Omar, tú sabes que yo estaba analizando ahora que, aunque ya está Omey y Danilo juntos y el Tenco juntos, no le habían ganado al PRM porque 8 y 35, ellos no iban a ganar de ninguna forma. No, pero déjeme decirle, eh, lo, eh, ahí yo no estoy de acuerdo con usted porque no es lo mismo la imagen, o sea, no quiere decir que no pudiera haber sido como usted, pero no se puede decir a rajatabla que si hubieran estado unidos, como quiere ellos pedían. ¿Por qué? Porque el problema fue que al dividirse el PLD, ningún partido dividido ha podido ganar unas elecciones. Entonces, aunque ellos junto ahora se ven menos que el PRM, pero no hubiera sido lo mismo si ellos no se dividen, y van aliados y llevan a Leonel de candidato. No quiere decir que el PRM no lo hubiera ganado. No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que no era lo mismo. Porque en política dos y dos no son cuatro como en la matemática. A el de dividirse e írsele un Leonel Fernández. Que fue tres veces presidente de la República. Ya ese partido y van con un candidato como el Penco, que Vimos que el hombre no tenía condiciones. Ya la imagen de división lo debilita. Si ellos no se hubieran dividido, la contienda hubiera sido más fuerte. Pudieron haber ganado. Pudieron haber ganado. No es así. Dos y dos no son cuatro. Primo, ¿cómo está primo? Un placer. Ya usted me tiene vida primo. Ni porque ganamos. ese era piscina se le dimos. Eso lo usted, le a a la madre. Primo, sí. pero le voy a decir una cosa: usted tiene razón en una cosa, primo. Mire, una parte de esa burbuja del PLD que fue para el PRM. Claro que sí, claro. ¿Usted sabía eso? Claro. Eso es así. Ay, yo, pero el, el, PRD, al PRD, al PRD el, el PRD. El, el PRD, cuando pidió fue la división. <risa> ¿Tú crees que es lo mismo que se le fue a de Khan en el 2000. Cuatro. Cuídese, primo. Adiós. La división en los partidos. Oigan, eso es mortal. Eso es... Gracias, primo. Tenemos una llamada por aquí. Buena tarde. Eh, evidentemente, la división debilitó al PLD. El PRM era el partido de oposición. Se fortaleció.